La comunidad de gamers Gameplay 115 Presenta... The enemy is destroyed. Enemy heavily damaged. Chavales, soy todo de la Gameplay 115 Hoy os traigo un vídeo sobre el tema del autopuntado Es una cosa que me ha enseñado erita. Aquí os voy a dejar el link de su canal También os voy a dejar el link del canal de Casteword Para que veáis sus vídeos Todo cosas relacionadas con el World of Warships Vamos a ver el tema del autopuntado Os voy a enseñar algunos ejemplos de cómo funciona Y también las diferentes maneras de utilizarlo en las partidas Primero selecciona tu objetivo con L3 Y luego aprieta y suelta el L2 Hasta que veas que la altura del tiro es la correcta este es el ejemplo más claro que hay de cómo autopuntar. Veis, voy jugando con el L2 hasta que me da justo la línea de flotación ahí con el New México. Este es otro ejemplo claro. Estoy esperando a que se gire el barco. Ahí lo tengo. Solo me hacen falta dos clics. Y mirar, con un solo cañón, para bien, pom, pom. Para los acorazados alemanes y japoneses, te recomiendo subir el tiro entre la cubierta y la línea de flotación. Mucho mejor ahí. Ciudadelón. Aquí tenemos un tiro bueno. ¿Veis? Como voy jugando, voy jugando hasta que lo engancho. Levanto un poquito porque como el barco se está yendo hacia arriba. Levanto un poquito. También tenéis que prever si el barco va a girar. A la primera o la segunda vez ya ves que el tiro es el bueno. Ciudad Ciudadelón. Vamos a ver este tiro Este tiro es más, más, más curioso El hecho es que el barco está medio muerto Lo que pasa es que el barco está girando está, Tienes que pasar por encima de un par de islas ¿Verdad? Un poco complicado el tiro Pero aún así, si os fijáis en Un tiro que el barco está girando, que está lejos ¿Qué tal? Le acaba dando Ciudadela Le acaba dando a la Ciudadela Ciudadelón También es un buen tiro a la, a la primera Levanto un poquito la mira Si os fijáis Levanto un poco la mira Para que Porque como el barco se está yendo Y le pega un devastating total A veces tenéis que ajustarlo un poco Pero en otras ocasiones Cuando el barco está totalmente parado Es que ya vais a ver Que os va a apuntar Perfectamente a lo que es la ciudadela Si os conocéis el barco enemigo Vais a ver que es perfecto Donde va la ciudadela Perfecto el punto Es justo el, el, el lugar Esta maniobra está muy bien porque ahora os voy a enseñar el estilo de las más Son dos cruceros, la verdad es que me volví loco por ir a buscarlos Y me acabé chocando contra la montaña y todo por enseñaros el ejemplo Porque es que sabía que con estos dos me iba a salir perfecto Y me volví loco, pero bueno, fui a por ellos y me los acabé llevando los dos Tenemos dos cruceros de dos salvas He disparado primero con los cañones de atrás, luego con los de adelante, pero eran dos salvas Podéis pasar por el canal y ver mis antiguos directos. Desde ahora un par de meses estoy haciendo muchísimo más daño en las partidas. Ya sabéis que depende del tipo de barco que tengáis, del blindaje, del ángulo de tiro. Tenéis que configuraros también el barco para hacer daño con apen o para hacer daño con incendiarias. Yo os recomiendo siempre llevar puesto a Andrew Cunningham, Robert Jaujar y al señor Otto Ciliax. Esos son los tres tipos que tienen que, que tienen que estar en tu barco. Voy jugando con el L2... Hasta que me apunta donde yo quiero Más arriba, más abajo, más abajo, más arriba Hasta que da justo en la línea de flotación Ahí es cuando estaría la ciudad de la marcada Ciudad de Lon Aquí os puedo enseñar también Que depende muchísimo el ángulo de tiro Depende mucho el ángulo de tiro En este sentido tenéis que buscar un ángulo Bueno, aquí le disparo con los cañones de atrás Que obviamente están más girados que los de adelante Y como vemos ahí no impacta nada Pero fijaros el segundo tiro con los cañones de adelante ¡Pam! cómo cambia la cosa eh. Fijáis bien estoy autoapuntando sin ver el barco A través de la montaña Y a la que sale la mira de la montaña Ya puedes disparar ¿Por qué? ¿Por qué he autoapuntado antes? Solo me hace falta apretar el L3 y apuntar y le puedes pegar a los barcos a través de las islas Como por ejemplo a este campero que está aquí Rebuscando Pues lo enganchamos Un barco que tenemos detrás de la isla Y le pegamos sin ni siquiera verlo Otro ejemplo sería este Por ejemplo cuando pasa entre dos islas Que no te da mucho tiempo para apuntar No, no, no te da tiempo a marcarlo y a ponerte bien Pues mira con el auto apuntado No hacemos Ciudadela, pero sí que hacemos un buen tiro Sacamos un tiro de bastante daño La verdad es que es eso, que os vais a dar cuenta de cuando falláis tiros y que no sean Ciudadela Vais a ver que hacéis bastante daño Bastante daño, porque obviamente están pegando Alrededor de la Ciudadela Otro barco detrás de la montaña Tenemos aquí pues, Al menos lo tocamos No hemos hecho un Devastating, ni mucho menos Ni siquiera Ciudadela, pero lo hemos tocado On the chavales practicar con el autopuntado y me explicáis vuestra experiencia me lo dejáis en los comentarios del vídeo suscribiros y dejarme un like